Eh, básicamente esta investigación aporta muchísimo al rol del orientador, en primer lugar conociendo las características psicosociales con las que entra el estudiante desvinculado, desmovilizado a las instituciones educativas, se hizo con orientadores que ya han contado con la experiencia y a partir de sus narraciones poder aprender de esas prácticas que han sido efectivas eh, en su manejo. En ese primer momento pues, conocemos cómo llegan los estudiantes, cuáles son sus factores de riesgo y cuáles son sus factores protectores para desde ahí empezar a generar planes de acompañamiento. Segundo, encontramos eh, tres rutas, tres aproximaciones de ruta que nos ayudan a empezar a abordar. Muchos de los orientadores refieren que el aprendizaje ha sido de manera inductiva, que ya cuando se tiene la problemática se intenta, actuar desde, desde el conocimiento inductivo pero sí se requiere muchísima reflexión desde la teoría y desde la práctica para empezar a, a complementar nuestro quehacer y nuestro rol en la institución también en la formación de protocolos donde desde el abordaje psicosocial enfatizamos mucho la acción sin daño ya que son personas que vienen con unas historias de vida marcadas por la violencia y que debemos cuidar y proteger en ese proceso de adaptarse al medio escolar el orientador en, ese, en este sentido se convierte en un, en un guía, en un en una acompañante en ese camino de excombatiente a estudiante y por eso es importante conocer los protocolos desde ese enfoque psicosocial. Nosotros nos apoyamos mucho desde los estudios que ya ha hecho la ACR de algunas pautas en el abordaje psicosocial y el conocerlas nos permite mejorar y, y hacer con mayor cuidado nuestro trabajo como orientadores, asimismo eh, deja muchas necesidades de formación que tenemos como orientadores, entonces la necesidad de construir una caja de herramientas que nos permita con seguridad atender la población, la necesidad de sensibilizar a toda la comunidad educativa ya que no es un trabajo solo el orientador, sino es un trabajo que exige el compromiso del docente, el compromiso del rector, el compromiso de las instituciones y hasta el compromiso de, de la parte administrativa. Entonces nos ayuda mucho como esta ruta que proponemos, nos ayuda a visibilizar todos los entes de la institución para hacer un trabajo realmente incluyente de todo tipo de población, porque cuando hablamos de inclusión hablamos de todo tipo de, de población.